hola cómo estás para mí es un gran gusto saludarte los puntos o mías bancarios se ganan por el uso de tarjetas de crédito y son una forma en que los bancos estimulan a las personas a utilizar las tarjetas de crédito tus puntos acumulados se pueden cambiar por productos o servicios en negocios que han hecho acuerdo con los bancos o por dinero en efectivo en cajeros bancarios. Actualmente, para calcular el valor de tus puntos, debes aplicar el factor de conversión de 0.005 dólares por punto o 5 milésimas de dólares por punto. Ejemplo, si tienes mil puntos, debes multiplicarlos por el factor de 0.005 dólares y será igual a 5 dólares luego aplicas el tipo de cambio oficial que vamos a suponer que es de 35 córdobas por un dólar y eso te dará 175 córdobas como el billete de menor denominación que puedes retirar en los cajeros es de 100 córdobas solo podrás retirar 100 córdobas y te quedarán 75 córdobas los que podrás retirar hasta que acumules suficientes puntos que equivalgan a 100 córdobas Espero que te haya gustado la explicación y si te gustó regálame tu valioso like, comparte el video por tus redes sociales y suscríbete al canal. Hasta pronto.